Esto es la historia de una artista nocturna. Déale usted un libro, déale usted un foco, electricidad y ella le creará un videoclip. What's going on, mi niña, mi niño? Esto es Elisa Ruiz en Home Studio presentándote una nueva Miss, mi chanteré. Te traigo esa parte de detrás, ese making of que siempre te he prometido. Aunque cueste, aunque haya cualquier dificultad, te lo traigo con rojo, con pasión, con ganas. Porque si la tela no se engancha, sé lo que te traigo, que no se quiere porque es rebelde, chincheta que te vengo. Y así se consigue la magia. Y voilà. ¡Valá! Toma creación Toma presencia Porque lo que hay es estar Y te traigo ese esfuerzo de detrás de cámaras que nunca se ve y ya me puedes ver liada con una tela porque me encanta el negro, me queda bien, me resalta, oye, ¿por qué no? Puedes darle juego, puedes ponerle colores, puedes ponerle texturas y siempre va a tener ese contraste, ¿no? Y me encanta transformarme, ¿no? Y he encontrado un material que es oro más que plata, papel de regalo, te traigo este vídeo envuelto en papelito de regalo para que te lo lleves para tu casa, para que compruebes que viene con ganas, que viene con ilusión, que viene con ese que falta, ¿no? y bueno ya me ves diadita por el suelo, por la noche, porque mi creación ya te digo que tengo un problema, o sea, se puede calificar como problema. Lo mío es la noche, la nocturnidad. La creación mía hace... ¡Wow! Necesito crear algo que por los horarios no se entiende, pero sí me pasa. Soy nocturna y bueno, para iluminarme ya me ves. Foco frontal, foco lateral y la luz de mis ojos... Eso es lo que vas a tener que ver. La luz de mi Chantel. Eso que te quiero transmitir con esta mis, Mi niña, mi niño. Disfruta de lo que tanto deseabas. Más Elisa Rubes. Para ti. Para tu oído. Para que tú disfrutes. Para eso te traigo a mí Chantel. Chantel. Prontito estrenamos video.